Curlis. ¡Hola, hola, hola! <risa> Buenos días, mis Curly, desde Malabo, Guinea Ecuatorial. Ya sabéis que Curly Mange está en Malabo, Guinea Ecuatorial desde hace como unos tres meses y medio, cuatro meses, ¿vale? Y que en este tiempo pues está mandando vídeos, está poniendo postes en su blog. No tan frecuentemente como me gustaría, porque ya sabes que tengo problemas con internet. Pero eh, espero que por lo menos los posts en el blog los estéis viendo, ¿vale? Ya que los vídeos van subiendo poco a poco, ¿vale? Hoy eh, os voy a enseñar un vestido de mi mamá de los años 50. ¿Eh? Los años 50 que es bárbaro, es demasiado. Es que como... Eh, voy a enseñaroslo un poquito, ¿vale? Mira, este... Oh, sí, si sí lo vais viendo ese es el vestido de mi mamá A ver ya voy a así. Este es el vestido de mi madre de los años Mira, soy la silla <risa> Para que me veáis De los años 50 Está impecable ¿eh? ¿Lo veis? Años 50 Flipa, o sea <risa> Mi mamá cuida muy bien las cosas Mi madre es súper especial Siempre hablo de ella en los vídeos Porque es una súper mamá eh, tenemos discusiones como todas las mamás y las hijas, ¿no? Pero la verdad es que mi madre es... Es que no decirlo, es como... Pues, no sé, es una súper, súper, súper, súper, súperísima mami. Entonces, ahora, mi madre era muy delgadita, muy delgadita, pues como yo, o más, ¿eh? O más. Y toda su ropa, que la ropa que se ponía, pues en los 50 pues yo me fui al armario cuando estuve en vacaciones y empecé a coger cosas, esto, esto, esto, esto, y cogí un montón de cosas, ¿vale? Y más que me dejaba ahí en casa de mis padres. Pero este vestido dije, me lo voy a llevar a Guinea, porque es, es que es precioso el color y todo, y me favorece un montón, ¿vale? Y como a veces aquí estoy un poquito como depre o triste, digo, bueno, estoy así me lo pongo, al vestido de mi mamá, y me da fuerzas. Como hoy. Hoy he ido a correr, he hecho yoga, y he un poquito down, pensando, jolines, madre mía, es que a ver si me aprueban los, los, los, los trabajos que escribí ayer, para mi blog, no sé qué, y digo, estoy un poco depre. Digo, vale, ¿qué voy a hacer? Yoga... Y ponerme en vestido de mi mamá, que es como que ella tiene una energía muy fuerte. Ella es una mujer muy fuerte, ¿vale? Entonces también tiene una energía muy fuerte. A veces a mí eso me hace como pequeña cuando estoy al lado de ella. Pero bueno, no me importa porque es mi madre, ¿vale? Pero luego yo le, me presta también su energía. Entonces, por eso, pues me he puesto el vestido. Y nada, eh, los que me habéis visto a los otros eh, en el otro post, ya ya unos vlogs, unos ¿vale? He hecho eh, que a lo mejor habéis leído ya el post de cómo cuidar vuestros vlogs durante el verano. Eh, entonces, vale, eh, si lo habéis leído, estupendo. Si no, pues mira, deciros que yo llevaba unos locks y que... Eh, lo que ha pasado es que eh, ya, claro, los locks como las trenzas, no pueden llevarse mucho tiempo, ¿vale? Siempre os digo que lo máximo que podéis llevar las trenzas y, y son como mucho un mes, ¿vale? Para mí mucho un mes. Y los locks es también un mes, incluso menos, depende... Vais a ver el estado del pelo, en mi caso, ya se empezaban a hacer como nudos en el cabello. Bueno, como si fuera que la grasa se quedaba ahí. entonces... Eso estropea mucho mi pelo y, como yo, eh, la batalla, el reto que yo tengo es tener mi pelo natural súper largo de forma que eh, no tengo que ponerme eh, locks ni nada, que sean ellos. Por ejemplo, ahora mismo no llevo, me he quitado los locks y se ha quedado como si fueran los locks cortos, ¿vale? Y esa es mi meta: mi meta es poder disfrutar cuanto más tiempo mi pelo natural, mejor. Así que, ¿qué he hecho? Eh. Me he quitado los locks y luego me he sacudido el pelo un poquito y ya está, vale, me he hecho un poco de ayer por la noche me he hecho eh, Jamaica, Castor Black, Jamaica Black Castor Oil que ya sabéis que el aceite de regino Jamaica el aceite de negro de Jamaica que proviene de la isla de Jamaica vale que fue colonia británica vale. Y eh, mete mi pañuelo de seda por la noche para dormir, para que mi pelo eh, pues recibiera todas las vitaminas necesarias y estuviera brillante esta mañana, ¿vale? Luego esta mañana, después de ducharme, me he echado lo que es mis, mi, mi castor butter, que sabéis que es la manteca de aceite de ricino. Vale, que la vendo en mi página, ¿ok? La gente que esté en Guinea Ecuatorial que quiera esta manteca también la puedo conseguir, ¿de acuerdo? Puedo conseguir un bote de esta manteca que yo vendo online y enviárselo, ¿no? Pero saber que al, te al, al tener que pedirlo de fuera eh, tengo que hacer eh, lo que es el envío, ¿de acuerdo? El envío, ah, desde, me tienen que hacer el envío desde Londres o desde Estados Unidos y mi madre me la enviará a Guinea, por lo tanto, me co co co lo que es... Un segundo, por favor. Ahora os vuelvo a Hola, disculparme porque tenía una clienta en la tienda y la tenía que asesorar, ¿de acuerdo? ¿Se llevó algo? No, pero bueno, eh, por lo menos ha entrado, que eso es importante también que la gente entre en la tienda y la conozca. Pues de qué estábamos hablando, de lo que es mi pelo este, ¿vale? Como he hecho esta mañana? Lo repito. Eh, por la noche me quité la, lo que es los locks, me los quité. Luego, eh, las entradas, sobre todo las entradas, me di Jamaican Castor Oil, Jamaican Black Castor ¿vale?, para que el pelo estuviera esta mañana bien, más o menos brillante y suave, y las entradas que no sufrieran. Luego, eh, me puse mi pañuelo de seda... Me lo até bien en la cabeza y con él he dormido Y luego por la mañana me he levantado y me he echado Mi eh, castor butter Que es la, la manteca de aceite de, de recino Ok eh, Pues para que el pelo estuviera también bien brillante y tal. O sea no me he hecho nada, de hecho ni, ni me he peinado Simplemente esta es la forma que tenía Mis locks y así se han quedado vale Estaban a un lado y así se han quedado eh, Recomendaciones vale Recomendaciones para cuidar eh, El cabello eh, después, de, después de llevar trenzas os voy a decirlo muy rápida. Primero, eh, lo que he recalcado antes siempre que las trenzas, como los logs, no se pueden tener mucho tiempo. Yo, yo por ejemplo, aconsejo, aconsejo eh, un mes como máximo no para tener las trenzas, ¿vale? Y los logs, un mes también, incluso menos. Tienes que ir observando cómo, cómo está tu pelo, sobre todo en la zona de las entradas. Único que va creciendo, si ves que ya se están haciendo nudos de grasa y tal, quítatelos, quítatelos, porque si no, al final lo que va a hacer es que se te va a romper el pelo, ¿vale? Sobre todo en las entradas. Luego, ¿qué más tengo que deciros? Um, vale, eh, me he comprado una peluca cortita. Eh, no sé cuándo me la voy a poner. Cuando me la ponga os la enseño. Además está bastante chula, pero claro, como tenía poco brillo porque es de esas baratas, le tengo que quitar el brillo para que no parezca de muñeca, ¿vale? Pero ya os la enseñaré más adelante. Eso es todo. Pues eso. Eh, cuidar el cabello, cuidaros mucho. Eh, luego que os explicaba, sí, después de... Eh, como para lavarme el pelo, ¿vale? He notado que... Que al hacer más así, por ejemplo, quedan muchos pelos, me caen bastante pelo, ¿vale? De las puntas sobre todo, y son los restos de pelo que se van cayendo, ¿sabes que Nosotros, todos los, todas las personas perdemos cabello, ¿vale? Pero al estar comprimido en los lagos, en las trenzas, este pelo se va quedando allí. Entonces, claro, cuando te los quitas, ese pelo también se, se va cayendo solo o cuando estiras de la mano. Eso no significa que te, se te esté cayendo el pelo, no hay que asustarse, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer para que luego, cuando tú te vayas a lavar el cabello, no pierdas mucho pelo o no se parte el pelo, pues hacer siempre prepu Es siempre prepur, ¿vale? Siempre prepur. ¿Qué es el prepur? Ya os he repito varias veces. Es poner aceite en todo el cabello, ya sea aceite de oliva, aceite de almendra, aceite de decarité, el aceite que os vaya bien a vuestro pelo, ¿vale? Antes de aplicar champú. Una vez que hayáis puesto el aceite en vuestro pelo, ya procedéis, eh, lo podéis yo os lo hago por secciones, que es como yo lo recomiendo, partir vuestro cabello en varias secciones e ir aplicando el aceite bien untado, el pelo que estar bien untado de aceite, ¿vale? Y a continuación, depende de qué tipo de aceite sea, por ejemplo, si es un aceite de oliva que hidrata mucho, yo suelo dejarlo como unos 2 minutos, 3 minutos en el cabello mientras voy haciendo cosas Si tengo tiempo. Si no, pues proceder a lavar el pelo inmediatamente o cuando puedas, ¿de acuerdo? Pues con un champú. Ya sabes que el champú tiene que ser natural, sin ver sin aditivos, eh, sin... Hay otros sulfatos, ¿vale? Un shampoo natural es lo que yo siempre recomiendo Para cuidar el cabello natural o cualquier tipo de cabello ¿De acuerdo? Una vez que nos hemos aplicado el shampoo Lavamos bien la cabeza, muy bien, muy bien, muy bien La cabeza, por secciones, siempre... Y luego nos aplicamos la mascarilla. Ya sabéis que tenéis, en mi, eh, ya sabéis que podéis comprar en Amazon mi libro o mi ebook eh, de recetas caseras para cuidar del cabello natural, ¿vale? Donde, eh, donde yo os explico, os doy, la, eh, la, os doy las recetas de varios preparados para que podéis hacer en casa para poder haceros mascarillas, acondicionadores, shampoos eh, y, y productos, aceites también para cuidar vuestro cabello, ¿vale? Es recetas caseras para cuidar el del cabello natural de Carmen Mange, Curly Mange, ¿vale? Podéis bajarlos en la Amazon, es muy barato. Podéis ir a buscarlo en Amazon o directamente ir a mi tienda, curlymange.com y allí pinchar en tiendas, en libros para el cuidado del cabello eh, y, y buscarlo. Y hacer clic, se irá directamente a la página de Amazon. Eso es todo por hoy, ¿vale? Otro día hablaremos de... qué ¿Qué tipo? Intentaré preparar un, lo que es una mascarilla de aguacate, ya que estoy en, en Malaui y hay aguacates bastantes. Una mascarilla de aguacate para el cabello, ¿vale? Quizás eh, lo haga esta semana, porque de todos formas no sé cuándo vais a ver este vídeo, así que nada. Eh, os emplazo de nuevo mi, en mi con Curlimangue, en la reflexión hablaremos de, como estoy en, en, en África, estoy en Guinea Ecuatorial, me gustaría hablar del tema de lo que es la dote a las mujeres, qué significa para ellas, ¿vale? Esto lo vamos a hacer en reflexión en el próximo vídeo, así que os quiero muchísimo. ¡Mua, mua, mua, mua! Disfrugar en las vacaciones, cuidaros la piel, protección solar a tope. Ya sabéis que me quemé, no cometáis el mismo error. La piel negra se quema, ¿vale? Así que hay que protegerla con crema solar. Y hay crema solar especialmente para pieles oscuras que no dejan esta capa blanca que no solían dejar, ¿vale? Las tenéis en sprays, las tenéis en, en, en otros formatos. Por favor, cuidaros la piel y así evitaréis su envejecimiento y a la vez eh, algo tan grande como es el cáncer de piel. Eh, dedos arriba, suscribiros a mi canal, Os quiero mucho. Y estoy intentando solucionar el tema de internet. Nos vemos pronto. Chao. Besitos.